Largas tandas de apagones es uno de los problemas que genera desesperación entre los ciudadanos por las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas. Interrupción en el servicio de hasta 11 horas en sectores de San Francisco de Macorís. Hola, realmente tiene que llamar a preocupación. Primero hay un grado de delincuencia y de inseguridad social. Entonces, si le sumamos estos... Eh, prolongada, apagón, interrupción de la energía eléctrica. Vaya usted a ver, y eso se está hablando de 24 horas. Considero que las empresas del Norte debieran de cambiar el nombre y ponerle Jode Norte, porque esa empresa está dando a volver a este pueblo. Esa empresa está a, a, con apagón y apagón y apagón y apagón. O sea que es Jode Norte que tienen que ponerle, porque no tiene jodido a todos los poblados del, del Nordeste. Antes se la llevaban disque porque no pagaban. Ahora todo el mundo paga su luz. ¿Qué está sucediendo? Porque ahora la están, la están pagando. Entonces que se, que se quiten esos abusos porque si sí, antes era porque no pagaban y porque ahora se la llevan que todo el mundo está pagando su luz. abusadores. La situación preocupa a ciudadanos que califican la problemática como alarmante. Es apagones que está generando de Norte? Bueno, yo diría que eso hay que mejorarlo, ya que eh, tenemos muchas personas mayores eh, que lamentablemente usan su abanico. Y entiendo que si estamos pagando un servicio 24 horas, eh, lamentablemente ameritamos de que nos den la 24 horas como corresponde. A nosotros nos están dando más apagones que en el mismo barrio. En De ahí, no sé, todo el mundo paga su luz. Ahora, cuando el pueblo ya sube, va a salir a, a explotar todo lo que haga, que explotar de ellos, porque ya no aguantamos más. Yo antes de noche me desvelé el apagón que hubo el sábado en la noche. Allí nos lo metieron desde de, las 6 15 hasta las 10 y pico de la noche. Y cada rato un apagón, un apagón, un apagón. Advierten que el pueblo debe empoderarse y exigir a Norte una respuesta inmediata ante la situación que afecta a todos. Bueno, ya eso es un desastre, eso está mal. Y, y, y el alza de la, de, de la tarifa también está muy mal, está muy alta. Ahí me llevo de cuatro no tengo aire. Oye, un mes, eso es insólito. Un caos, un caos para la ciudad. Yo creo que ahí el pueblo debe poderarse y arremeter contra el de norte, porque 11 horas de apagones, 12, imagínate, se daña todo lo que el pobre tiene en la nevera, eh, tenemos que poderarnos eso. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.